¡Hola amigos del canal Random! Junto a los miembros del canal hemos elegido estas cuatro películas. Y la ganadora fue... Temblores 7 o Shrieker Island. ¡Por fin! ¡Hoy terminamos la saga! De momento. dentro vídeo! Un chaval random huye por la jungla llevando a un graboide a una emboscada, donde unos cazadores quieren atrapar a la bestia. Si a mí me persiguiera un graboide, iría corriendo sin más y no me pondría a hacer acrobacias ni nada de eso.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 Bueno amigos, pues hasta aquí la saga de temblores, ya hemos terminado con ella... De momento, porque nunca se sabe si harán más partes Ya sabéis que cuando hay dinero de por medio todo es posible ¿Queréis que hagamos las sagas completas o películas salpicadas para tener una mayor variedad? Bueno, pues dejad vuestra opinión en los comentarios Otra cosa también importante Tenéis que recordar que los miembros del canal son los que eligen las opciones de las encuestas Así que si queréis una película en concreto siempre podéis uniros a los miembros Aparte de daros la opción de elegir películas, tener iconos personalizados Nos haréis las personas más felices del mundo Ahí está, ahí dejamos esta opción pues si, si la queréis aprovechar